Gente, les voy a enseñar algo, supongamos que nosotros fuimos a pescar, teníamos la caña en perfecto estado con el puntero así, lo que usamos siempre un punterito de óxido de aluminio, porcelana o puede ser uno común, tenemos la desgracia que esto se nos rompe la porcelana o se nos partió el aro y nos quedó simplemente la pipa del puntero colocado en la caña, esto generalmente puede estar pegado. Lo pueden despegar con un encendedor, lo pueden sacar si quieren, si no, lo dejan. ¿Cómo puedo hacer para seguir pescando si es la única caña que yo tengo en mi jornada de pesca? Pues no llevo dos cañas y voy con uno. Esto me quedó acá o se salió. Vamos a suponer que lo pude sacar o lo dejo. Yo en este caso lo voy a sacar y les voy a mostrar. Simplemente con un mosquetón simple de alambre... Yo este mosquetón lo único que he hecho por cuestiones de que el tiempo acá es muy tirano. Lo he modificado estirando todo el alambre y lo coloqué así. Y fíjense que apenas con una pinza torcí lo que sería la parte del ojal. Lo que era el ojal era recto. Yo lo torcí hacia abajo. Entonces ¿qué hago ahora con esto? Yo voy a tomar un pedazo de nylon del reel, que es lo otro que sí voy a tener. Y voy a hacer un pequeño ojal de nylon. Si sí, de dos vueltas, hago esto, lo cierro. Voy a cortar acá. No tengo cinta scotch, no tengo pegamento, no tengo nada. Simplemente tengo el nylon y esa colita gris. Voy a tomar. Este alambre al cual ya lo doblé, lo voy a poner acá en la punta de la caña. Ven como lo, lo aprieto ahí un poquitito. Voy a tomar el nylon del reel que va a ser más o menos medio metro. Con eso acá y sobra. Lo pongo acá pegado contra el metal y empiezo a darle vueltas acá esto, ajustándolo así a mano. Y lo voy llevando parejo hasta atrás, ven ven cómo lo voy empatillando todo si no veo lo hago imperfecto voy, vengo, lo acomodo, lo ajusto bien esta colita fíjense que quedó acá abajo después van a ver lo que hago ven que yo ya esto lo ajusté bien acá lo empatillé todo desparejo voy a tomar este hojalcito de nylon que hice y lo voy a meter acá en el empatillado que yo hice lo voy a poner de esta forma lo apoyé ahí dejando el ojal para afuera, el nudito este. Y ahora le sigo dando vueltas a este ojal acá, para atrás. Me quedó ese ojal. Yo esto generalmente lo corto con los dientes, pero Gabriel me dijo que no de malos ejemplos. Así que tomamos el aricate, lo cortamos, un cuchillo, lo que tengamos, y vamos a agarrar esta puntita, la vamos a meter acá adentro y tiro simplemente de este lugar. Fíjense cómo el nylon pasó por acá adentro, saqué el ojal, pasó por acá adentro y ahí tengo el punterito solucionado de mi caña. Corto esto bien al ras, corto acá, ya lo corté y ahora van a ver esto. Tenía acá esto y fíjense este tramo de la caña, la fuerza que se banca. Puedo seguir pescando, no me mella el nylon pero para nada porque esto es alambre de acero oxidado. ven que ni lo marcó. Yo puedo seguir pescando perfectamente y no voy a truncar mi jornada de pesca. Mirá qué pique lindo, ¿eh? Uh, Se banca, ¿eh? ¡Clava, comprar? clava! <risa> <risa> Espectacular, ¿eh? Bueno, espero que les sirva esto y como esto va a haber muchos secretos a lo largo del programa. Gracias.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 Esto es una locura solamente para este programa. No existe lo que yo les voy a tirar. Y eso que estamos en plena temporada, no es que estoy liquidando de final de temporada. Es un precio que es de loco. Línea de pejarrey, boya de plástico tabla de tegopor semidura, anzuelos reforzados, 1.210, mosquetón con esmellón para el puntero, toda la línea armada con nudos corredizos. La boya es esta, una boya bastante grande, sirve perfectamente para el río, y la boya tramposa es de plástico. Escuchen bien, es el precio real, ¿eh? para ustedes, 950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 Sí, sí. sí. Ah. Mierda. Mierda, pecado. Ah, mierda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Agarré, agarré, agarré, firmando, eh. ¡Oh! Dios. Creo que mató un... ¡Uf! ¡Mira la chuleta! ¡Uf! ¡Pegadito de Berizos, de una Lacroix! ¡No vale nada! ¡Ah, mira! ¡Es una robadita! ¡Mira, aquí una ola que parecía de dos kilimetros, ¿no? ¡Un poco! Pero, mira este pescadito, dale más hilo porque se va a quedar alto el pescado ahí. ¿eh? ¿Para, para agarrarlo? Claro. Lo agarras, lo mostras acá a la cámara. Ahí eh. está. Muy bueno. Tenemos con Javier. Que... Estaba atento, vio el pescado. No apunte más, eh. No apunte más, te va <risa> a quedar arriba. Y trae un doble este el tipo que era. No hace nada, eh. Muy bueno. Ahí estamos. Dale, Adentro, muy bueno. Si no le de la dos, la dos se comió. Bueno. bueno, cómo viene esto. Solo deja algo, mira que mañana yo tengo que sacar, ¿eh? Bueno. Dejar algo para mañana, A ver, padre e hijo, dos dinámico, muestran los pescados Otra, Pablo ¡Qué grande! Fabricio, un lujo ¿eh? ¿eh? Muy bien 10 facundo álvarez te invita a pescar los grandes pejes reyes de Berizo comunicarte al teléfono 22 15 92 17 46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 Dale. ¿Qué te parece, Gonzalo? Realidad, humilde, humilde el bro. tipo doblete. doblete. ¿Eh? A ver si podés levantar el de abajo porque se aprecie bien. No. Muy buen, muy buen. ¡Qué pescador! ¿eh? Se achicó, se achicó por la fricción del agua. Por esto me hacía dejar la caña. <ríe> bueno. Ya va a Habla cara de felicidad.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 Ah, ahí está Esas son las tres bollas, ¿no? Sí, las tres bollas y la bigotera ¿no? ah. Qué bueno que viste el pique, Juan Sí, sí, lo vi, lo vi, te lo vi justo del piquito ¿no? Buenísimo Sí, ya se me cayó uno Mirá Mirá ¡Oh! Dale, a ver si lo puedo mostrar, dale acá la camarita Ya está, está ¿no? Hay que mostrarlo bien. por acá, acá adelante ponelo Me muestre Paramos así Dale, leyendo, mirá Troco troco, muy bueno Te felicito ¡Vale, Claudia! muestre monstruo de río, monstruo de río, muestre, muestre, muestre, levante, levante, levante, levante ¡No! monstruo de río de grande. Che, te felicito por la bigotera <risa> Iberizo Pesca junto al guía Miguel Puebla Pescalcón. Pesca los grandes pejerreyes de esta zona junto a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216 12 82 o visita el Facebook e Instagram Pescalcón. Bueno, vamos a mostrar un poco lo que tenemos disponible en nuestro local de bolsos de pesca que lo tenemos así el modelo grande que tiene bolsillos exteriores y los bolsillos internos que ahora lo vamos a mostrar y este en el grande en este caso tiene un bolsillo grande acá atrás que está bueno como para meter un traje de lluvia o los porta abrazoladas está realmente muy práctico le voy a mostrar este el chico Estamos... perdón ahí tenemos ves tenés todos los bolsillos internos ¿sí? para poner las líneas un bolsillo grande acá también que sirve para las puertas brazoladas y tenemos en el medio una división que la podemos sacar, la acá, si la mostramos. esto hace le da más rigidez al bolso y lo divide y aparte tenemos adentro una tabla que nos sirve para filetear algún dientudo o algo de eso que queramos, bolsillos afuera y los internos, realmente muy cómodo, muy práctico el bolso, tengamos en cuenta que siempre es un elemento muy práctico, eh, porque nos libera las manos, ¿sí? a diferencia de la caja que la tenemos que estar llevando en la mano, esto nos lo colgamos y es mucho más práctico. Es también este modelo de Waterdog que tiene una particularidad, está muy bueno, ¿no? pero tiene una particularidad este bolso, no sé si podés ver, que tiene un balde porta mojarras acá adentro. ¿sí? Acá podemos poner una porción de mojarra en el mismo bolso, entonces no tenemos que depender de llevar. Eh, un, un balde para la hojarra, algo que está muy muy bueno, obviamente con todos los bolsillos adentro y afuera, y el bolsillo este grande que tenemos acá atrás, también como para meter portabrasoladas o algún traje de lluvia, algo de eso. Porque pues ya estamos entrando en temporada eh, para el Dorado, ya en el norte, en Corrientes, bueno, todos los que son bolsos para señuelos, este en este caso de Sumax, que realmente es una hermosura, fíjate que tiene seis Cajas para todos los señuelos que podemos llevar las seis cajas o poner solamente tres o cuatro, lo que haga falta, y dejarnos un espacio como para llevar eh, algún reel, alguna, algún elemento extra. ¿no? Bueno, ahí tenemos cortas señuelos, bolsillos internos también, todos los bolsillos externos. Este, bueno, tenés, fíjate que es bien cómodo el, el tema para apoyar en el hombro, por si lo hacemos muy pesado el bolso tiene la base semirrígida, ¿sí? y acá atrás tiene como particularidad inclusive que sacamos y tenemos una funda para proteger el bolso de la lluvia.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 bueno, primero de la mañana, bueno, un juvenil acá, que sacó Miguel. Bueno, esto se va a ir al agua, vamos a devolverlo. Vamos a mostrar cómo está el día. Muchísima, muchísima niebla. Acá llegamos a un lugar, bueno, que Ahí devolvemos. Vamos al agua. Muchísima niebla, hicimos un paneíto para que vean cómo está la laguna. No estamos en el lugar donde Daniel y Miguel nos querían llevar a hacer la pesca. Estamos, llegamos acá a un sitio, bueno, anclamos para armar las cañas y ver cómo cómo estaba el panorama y bueno ahora cuando despeje que levante un poquito la niebla sí nos vamos a volver a correr, nos vamos a volver a ubicar en el lugar que ellos ya tienen de pesca que conocen acá en la laguna.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 lindo de acá de la zona ya un de medida lindo, 30 centímetros perfecto todo a flote Miguel y, cor y cortito 10-12 centímetros, bárbaro bárbaro muy bien Daniel, nuestro guía el día de hoy, así que bueno, Daniel nos va a contar un poquito con qué equipo está pescando con qué equipo están utilizando acá en la laguna tanto él como como Miguel este, están utilizando este tipo de equipo, este tipo de líneas, así que esto es más que todo, Daniel, para que la gente que venga acá a Villa Cañas sepa eh, por lo menos cómo armar los equipos, qué bajadas utilizar eh, para que cuando lleguen tengan lo, las líneas preparadas. Contanos un poquito. Bueno, mire Eduardo, en este caso estamos utilizando una caña de surfish, una ambassador 400, es una caña ultra liviana, eh, aproximadamente unos 200 gramos, un reel también frontal. Eh, marca Ripa que es un reel que anda muy bien de 10 rublemanes eh, muy suave en este caso también tenemos equipada una línea de bollas Cribal modelo 208.0 y como final de línea estamos utilizando también de Cribal la clásica bigotera y con bajadas de 10, 12 centímetros, incluso hasta de 5 centímetros también anda muy bien. Todas bajadas cortas. Todas bajadas cortas. Todas bajadas cortas. Eh, se aprecia ahí bien que, que prácticamente no, no, no tiene la clásica bajada de 25, 30 centímetros, con lo que habitualmente se pescan los pejerreyes en la laguna. Y bueno, ahora acá en la Zoradia está comiendo muy arriba el pescado, hay mucho pique y está muy activo. Perfecto. Un equipito muy liviano, muy sensible, por lo que vemos a bigotera realmente... Es una cosa de loco, lo finito y lo chiquita que es. Así sí, que eso sí. no pone resistencia, igual que las bollas que estás utilizando, Dani. Sí, no, no, no, espectacular. Les vamos a mostrar acá una bigotera tradicional para que vean cuál es la diferencia. Esta es una bigotera tradicional y fíjense la claro. diferencia de tamaño e incluso el peso. Todo lo que escriba es madera balsa ecuatoriana. Muy buena calidad, marca muy bien el pique, andan bárbaros. Perfecto, perfecto. Así que bueno, dale, vamos al agua y ahí vemos los resultados. Muchísimas gracias. A ver, ahí viene. Estamos con uno del Dani en plena niebla, pescando. Acá Laguna La Zoraida, Villa Cañada, pesquero Luis Robea. Bueno, un pescadito de medida. Un chiquitín que se va al agua ahora. Dale. Así que bueno, seguimos entonces. Otro pescadito de medida 25 25 centímetros Miguel, muero Mucho pescado de eso ahí ¿eh? Mucho, mucho, mucho muy pescadito, muy pescadito muy de eso Bárbaro una, no, no. O una tarántula no Bueno, acá tenemos otro pescadito De la arañas Bueno Está ¿Eh? un poquito mejor Mejor tamaño mejor. Bárbaro esta está la profundidad Sí, sí, bien arriba, 10, bien, bien 10, arriba. 10 centímetros. Dos. Perfecto Miguel, Bárbaro. Bueno, acá estamos con Eduardo. A ver Eduardo, otro pescadito más. Muy bien. Bueno, Para se cuidar. va despejando el día y se va activando el pique. eh. Se va bueno, despejando y se va activando. Sí, sí, mucho todavía. Pique, mucho pique de este pescadito de medida, pero realmente está muy muy entretenido. ¿eh? Bien, bárbaro, bien, bien, perfecto, seguimos. Bueno, acá uno tomó la bigotera de Dani Chiquilín, Chiquilín. Al agua Así que bueno Al agua el chiquito Espectacular Seguimos acá con el guía Daniel Gasol Con Miguel Gonela también Que nos está dando una mano en la nota Así que bueno, vamos con la Zoraida muchachos y sigue el pique, y sigue el pique acá Miguel está levantando otro, otro allá granito. Dani también está teniendo pique en una de las bollitas otro ejemplar de la zona de ida bárbaro ¿qué manera de pescado Miguel de ese tamaño? No, no, muchísimo, muchísimo. todos todo, todo ese tamaño y algunos más lindos perfecto, pero la pesca está entretenida el pique sí, está entretenido, sí, es continuo es permanente, continuo, continuo. es permanente, bárbaro bueno acá estamos con Eduardo con otro pique ¿Cómo estamos Dani. Bueno, espectacular. Mucho pescadito de medida, mucho pescadito 25, 27, 28. Realmente muy, muy entretenido, muy entretenido. Bueno seguimos. Bárbaro, seguimos. Te espera en Expo Armas del 13 al 21 de agosto en la rural con importantes descuentos y bonificaciones. Pasa por el stand C30. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre, mojarras seleccionadas por tamaño.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 Bien vigoroso, bien peleador. Acá está. Pescadito hermoso, espectacular. Bueno, bárbaro. Muy bien, terrible como andan estas clásicas bigoteritas los palitos de cribal. Espectaculares, che, espectaculares. Marcan muy muy bien, listo. Muy, muy bien. Acá venimos con otro, sin cortar, ¿eh? sin cortar la imagen, mira. Uno atrás del otro pique. Es continuo, continuo, continuo. Acá tenemos otro pescado. Otro Pegado. Todo así, todo está Bárbaro, che, se ha activado mucho después va? de que cambiaron las temperaturas. Sí, al levantar un poco la temperatura cambió todo. Perfecto. segunda boya 1. ahí tenemos el primero y acá vamos a mostrar acá está el segundo esto demuestra demuestra claramente la cantidad de población de pejerreyes que tiene Laguna la zoraida acá de Villacañas. muy lindo pique en forma constante la verdad que felicitaciones Ahora Miguel para que lo saque el guía y colabore bueno Acá está. Muy bien poblada, realmente fascinante Mucho pique permanente Desde que llegamos empezó el pique y no se cortó en ningún momento Perfecto dale, Vamos a seguir un rato más Listo, seguimos Bueno, venimos otro más Otro juvenil de la Zoraida Otro juvenil más Álvaro, acá en pesquero Luis Robea junto al guía Daniel Gasol y Miguel Gonela estamos a full con el pique a full bueno es continuo el pique continuo, continuo. todo ese tamaño un poco más grande que uno pero mucho mucho pique muy entretenido la cosa perfecto seguimos bueno acá tenemos un pique y van a ver a qué profundidad se está pescando levantamos las bajadas respecto a la boya y fíjense que viene prácticamente pegado a la boya una bajada muy corta, muy pequeña un lindo pescado está tomando muy bien, a... bien la, arriba, arriba bien arriba, 3-4 bien bien arriba, centímetros para que centímetros. tenga en cuenta la gente que también a 5 centímetros también anda y un pescado muy lindo perfecto, bárbaro y acá estamos viendo a ver a Miguel, que está cambiando línea, que está armando algo medio algo sutil. Distinto. A ver, mostranos qué ahora, bollita ahora, va a usar, Miguel, ahora, ahora, porque ahora te lo es tremendo eso. Algo así. Vamos a ver si da resultado. Mirá lo que son esas bollitas, sí. che, es espectacular. Bueno, Vamos realmente ver, estamos pasa? alivianando equipo de una manera Para tremenda. Ver, acá tenemos las bollas de Miguel. Es... Una boya de marca Surfish, de madera balsa, de 12 milímetros. Y acá tienen, para que comparen con una clásica bollita yo, -yo el tamaño que tiene prácticamente similar. mira ahí Así estamos. Que, bueno. Mientras Daniel habla, acá tenemos un pico al la lancha. Al lado de la lancha. Mira, ahí, de la lancha y acá está, al lado de la lancha, que recién había levantado el pejerrey. Para que se den cuenta, esto es todo en vivo. Realmente... La cantidad de población de pejerreyes que tiene la laguna. Bárbaro. La línea del agua, sin tirarla. Bárbaro. Bueno, acá viene Eduardo con otro pejerrey. Este se va al agua, ¿eh? Pequeñín. Se va al agua en chiquitín. Mucho pique de este pescadito que hace que la jornada esté por demás de entretenida. Realmente una laguna para. Para iniciar a los niños, para iniciar a los, a los más pequeños, que comiencen a, a disfrutar, a, a aprender a clavar pescadito, bárbaro. Seguimos. Los grandes matungos de la salada grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas.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 Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Comunicate al teléfono 2213-551178. Nuevas boyas Puyén para pesca de pejerreyes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 Vamos a ver qué es lo que viene acá Uy, Un hermoso pejerrey Bueno Y Miguelito Mira la profundidad ¿Eh? Nada. 10 centímetros. Bien Nada, arribita. Bien arribita bien Mucho pique, muy entretenida la jornada Desde que llegamos empezó a picar A pesar de tener mucha niebla cuando veníamos La verdad que está muy muy bien poblada Muy entretenida la jornada Bárbaro Seguimos Compañerito de pesca, Lobo que siempre nos acompaña en la salida, en las notas También, acá disfrutando de la Zoraida Nervioso Lobo sí. Bueno, ahí viene Eduardo con otro pejerrey Bueno, bueno. espectacular, es un tamañito más, más interesante 27, 28, lindo, peleador, todo a flote, bien arriba, mirá. Bien, mira. Bien, bien arribita. 15, 18 centímetros. Muy entretenido, seguimos. Bueno. Bueno, acá estamos con un pique en vivo. Acá de Eduardo. Ahí viene. Muy bien, espectacular, muy lindo. 10 centímetros Dani, 12 de la, de la bajada, mirá. Bueno. Todo arriba el pescado. Todo, todo, todo, todo arribita. Seguimos. Y para que vea la gente, redoblamos la apuesta. Ahora van a ver a qué profundidad está viniendo este pescadito. Del ojito del anzuelo. A la bollita yo-yo hay apenas escaso un centímetro. Vamos a desenredarlo de acá para que vean bien. Fíjense lo que es esto: la profundidad a la que, está pesca a la sí, que sí, se está pescando. a lo largo del anzuelo: sí, sí, 3-4 sí, centímetros. Sí, sí, sí, tal cual. Está comiendo bien arriba. Bien al ras del agua, está comiendo. Exactamente, de los 3 centímetros hasta los 12-15 centímetros es una profundidad. ...en la cual está comiendo el pejerrey. Dale, Bien, eh. bien arriba. Y a lo que todo pescador de pejerrey le gusta, pescarlo a flote Perfecto. y bien arriba. Ya que Eso. estamos, Eduardo, vamos a mostrar los anzuelos que, que estamos usando. Estamos usando desde la línea Sasame, el Akita Kinsun NG, en 8.0. Un anzuelo muy bueno. Muy clavador. Muy clavador. Y también el Chinu, el clásico Chinu, el anzuelo boguero que también anda muy muy bien acá para la Zoraida. Perfecto. Y ahí seguimos con otro de Miguel. Acá viene a también bien arriba. ¿eh? Ahí tiene la profundidad. Perfecto, Miguel. Un poquito más abajo está a 10 centímetros de luz. Dale. Ahí está. Bueno, estamos en el, en el día domingo 31 de julio terminando el mes un gran colega, un gran amigo también tiene lanchas de alquiler yo soy guía de pesca, Daniel Gasol quien les habla y bueno, eh, esta es la realidad de la laguna La Zoraida hoy en día ¿Qué te parece Mariano? espectacular, la verdad que los chicos han hecho una muy buena pesca excelente así que bueno, recibimos la gente de cinco amigos de Córdoba Capital eh, así que pasaron un día bárbaro y bueno, esto es lo que hay muchachos Así que los esperamos a todos y bueno, la pesca se está dando muy pero muy bien y esto es el resultado solamente de una sola embarcación. Los chicos eran cinco y bueno, cinco buenos pescadores, eso es fundamental. ¡Buenas cañas! Muy buenas cañas y acá están los resultados, gente. Los esperamos a todos en Pesquero Luis Robea de Villa con Mariano Piperno y Daniel Gasol. Muchas eh, gracias. gracias. Sábado 30 de Julio Estamos acá con la gente de Cañada de Gómez Al amigo Sergio Y al amigo Alejo Muy bien Pesquero Luis Robea ¿Qué tal la pasaron chicos? De 10, eh? muy lindo todo De 10 Linda pesca hicieron sí, Bueno, vamos a mostrar acá un poco a la gente Lo que está saliendo En este momento Una tarima completa Muy lindo pescado La verdad que felicitaciones chicos Muchísimas bueno, gracias. gracias por su visita y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Sí. gracias. Bueno, Dale. domingo 31 de julio, cerrando el mes, recibimos a los a los chicos de Córdoba Capital. Así que bueno, chicos, ¿y qué les pareció la pesca? Muy linda pesca. Muy bueno, muy, muy, muy bueno. Muy buena, muy buena muy pesca, mal. disfrutamos, muy lindo el día. Bueno. El lago se prestó. Mucho pique Daniel, te agradecemos. Los equipos muy bien. los equipos muy bien. Sí, los los equipos equipos muy bien. bien. Excelente. De 10, de 10. Daniel que nos llevó al lugar indicado para sacar los peces. Sí, no le erró, no dando vueltas. Bueno, ¿Ah? una sola movida, paramos el motor del tracker y caímos sobre el pescado directamente. Sí, sí. Bueno, vamos a mostrarle a la gente, que estamos acá en el pesquero Luis Robea de Villa Cañas, les vamos a mostrar en este domingo 31 de julio la pesca que hicieron los chicos de Córdoba Capital. A ver, tuvimos que poner, les voy anticipando, una segunda tarima, porque con una no alcanzaba y acá está la pesca, gente. Esta es la pesca que hicieron los chicos. La verdad que un espectáculo. Felicitaciones, muchísimas gracias por haber venido. Se mandaron un pescón. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Gracias, gracias chicos. Gracias.